Las semillas estelares pueden ser capaces de salir de su contrato. Tiene que ser posible para la semilla estelar decir, esto es demasiado, ya no puedo con esto, y de hecho hay una previsión para tal situación. En el mapa de la vida, de cada encarnación, de cada semilla estelar, se diseña una serie de eventos de salida. Cada vida contiene momentos preplanificados en los que se te extrae del flujo de vida. Se te lleva a presentarte delante de tus maestros y guías. Se te recuerda el propósito, la importancia de lo que estás haciendo y luego se te pide afirmar que quisieras continuar con tu misión. Si aceptas continuar, se te devuelve a ese flujo de vida en un momento adecuado tal vez algún tiempo antes del evento de salida y esta vez pasas el evento de salida sin ser extraído, lo que significa que no tendrás memoria de la extracción, continuarás tu misión sin interferencias. Por el contrario, si manifiestas tu disconformidad y eliges la disolución de tu contrato de semilla estelar, entonces el evento de salida es totalmente aprobado, esa encarnación termina, entonces a aquellos que te conocieron en esa vida les parecerá que has muerto, quizás en algún tipo de accidente o algún trauma de salud. A continuación, se te proporciona un informe gentil y amoroso y se te devuelve a la encarnación entre tu propio pueblo en tu sistema estelar originario para que puedas volver a tu equilibrio y evolución espiritual. Esto no se ve como un fracaso, como un fracaso jamás y no hay ignominia inherente en tomar un evento de salida. De todas maneras, esa semilla estelar ha debido lograr muchas cosas buenas antes de esa salida. Para evitar confusiones, es importante dejar claro que nunca un evento de salida se planifica como un suicidio. No se juzga el suicidio, pero... El suicidio causa un trauma masivo a los seres queridos que se quedan. Por esta razón, los eventos de salida jamás se planifican de esta manera. Hay un caso especial. Un contrato de semilla estelar, en términos generales, se encuentra en todos los espacios, independientemente de dónde provenga el contratado. Esto, esto quiere decir, puede ser de Aldebarán, de pléyades, de Sirius, de los Arcturianos, etcétera. Estos y muchos otros sistemas estelares envían regularmente semillas estelares a la galaxia para hacer sus buenos oficios, y las semillas estelares han encarnado a través de los siglos en una amplia gama de planetas. La Tierra es solo uno de los muchos destinos que han sido servidos. Y sobre la Tierra, la tuya, es sólo la última de una sucesión de civilizaciones que se comprometió en su propia ascensión de conciencia y, por lo tanto, en recibir un contingente de semillas estelares. Comprendamos que se trata de una práctica antigua y generalizada. Comprendamos que lo que ocurre ahora sobre la Tierra es también completamente único muy especial y absolutamente crucial para el bienestar y el avance de la conciencia de toda la galaxia. Bendiciones para tu alma.